Son de facultades que se hacen todos los años y se juegan en esta disciplina, volei femenino y masculino, básquet masculino y fútbol eh, masculino y femenino. La importancia que le damos a este torneo, que esto es la culminación, la frutilla del postre, de, de todo el trabajo que se hace en el año, porque cada facultad se encuentran como grupo de amigos a jugar, o si son pocos en un club o si no en cada playón deportivo que tiene la facultad de UNER, y desde así todos esos encuentros se plasman en el último día y en este torneo final que nos encontramos en una gran comunidad y más los que venimos hace años como tony como Sol ya nos encontramos con otras carreras y otras universidades y ya hasta nos hacemos amigos y eso es importantísimo sobre todo para para fortalecer lo que es la, la universidad pública en Entre Ríos y no tener, no tener que irnos a otra provincia eh, Nos parece muy importante que, que se siga apoyando estas cuestiones porque deporte salud, nosotros venimos de ciencia de salud y esto es tan sano, ¿no? Y que se siga manteniendo es muy importante para nosotros y para todos los otros chicos que, que puedan participar. Yo quería agradecer porque, por dejarme participar a mí con, lo, con los varones porque no hay equipo, no se sé, compite en el básquet femenino y, y a ellos por darme la oportunidad y de, de dejarme jugar y a la, en la organización. El primer evento grande que, que, que tiene como sede el polideportivo acá de, de Oro Verde, así que bueno, las instalaciones son, son a estrenar prácticamente, así que está to, todo dado como para que salga todo bien.